Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos juegos matemáticos, la parte número 3. En esta clase veremos diferentes retos matemáticos y la solución de los mismos. No siendo más, comencemos. Primer juego matemático. Tenemos lo siguiente, 8 sobre 2, que multiplica a 2 más 2. Vamos a mirar cómo podemos resolver este tipo de ejercicio. tenemos que aquí hay una división y aquí hay una multiplicación. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma, 8 sobre 2 y 2 más 2 quedaría arriba. Miren que el panel solamente abarca esto, quedando en la parte de arriba. Ahora, vamos a resolverlo de dos formas. La primera sería la siguiente. 4 dividimos 8 dividido 2, nos daría 4 y nos quedaría 2 más 2. 2 más 2 nos da 4, esto quedaría 4 que multiplica 4. 4 multiplicando 4 eso nos daría 16. Ya o sea que 16 sería la solución. Veamos otra forma. Podemos hacer lo siguiente. 2 más 2, 4 y Podemos simplificar acá, 4 dividido 2 nos da 2, Quedaría 8, que multiplica a 2. Y 8 por 2 nos da 16. Quiere decir que la respuesta es 10. Es otra forma de solucionar. Veamos un siguiente juego. Juego número 2. Tenemos lo siguiente. Tenemos unos círculos y aquí hay un número en el centro en cada uno de estos triángulos entonces nos preguntan encontrar cuál es el valor de acá para ello es importante tener en cuenta lo siguiente que se deben hacer combinaciones de operaciones pueden ser multiplicación sumas o restas para este ejercicio vamos a hacer la siguiente combinación vamos a sumar estos dos números y luego lo vamos a multiplicar por el de acá 2 más 4 nos da 6 qué multiplica a 3, esto nos da 18. Pero miren lo siguiente, si partimos estas cifras, nos queda el 1 y el 8, los podemos sumar. 1 más 8 nos da 9, que sería el número que está acá. Hagámoslo con el siguiente lado. 4 más 6, 10. Y lo multiplicamos por 5, esto nos da 50. Sumando estas cifras, 5 más 0 nos da 5. Quiere decir que el número es 5. Ahora sigamos con el siguiente, 6 más 8 nos da 14, lo multiplicamos por 7, esto nos da 98. Sumando las dos cifras esto nos da 17, ya sabiendo esto podemos encontrar la incógnita. Entonces vamos a multiplicar 8 más 10, esto nos da 18 y lo vamos a multiplicar por 9. Esto nos da 162. Sumando estas cifras, sería 1, 7 y 2, 9. Quiere decir que el número de acá es el número 9. Y aquí ya hemos encontrado la solución del ejercicio. Vamos al juego número 3. Tenemos lo siguiente. ¿Qué número toca? Entonces miremos que esto es una sucesión de números, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Como podemos ver acá hay un incremento en cada uno de ellos, he está dado por 2, 3, 4, 5, 6. Por ende el número que debe sumarse acá debe ser 7, o sea que esto daría 28, quiere decir que este es el número. Pero para ello vamos a profundizar un poco más sobre esto. Esto es una sucesión de números. Como es una sucesión de números, se utilizan unas fórmulas. Entonces vamos a mirar. N cuadrado. Vamos, cada uno de estos va a tomar un valor. Entonces empecemos con 1. Al elevar al cuadrado pues nos va a dar 1. Pero si lo hacemos con el 2, va a dar 4, con el 3. Y siempre va a dar números pares. Ahora miremos el siguiente caso n cuadrado más 1. Si estos son números pares y le estamos sumando 1, esto se va a convertir en números impares. Pero ahora vamos a hacer una pequeña modificación. n cuadrado más n. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Te invito, si es la primera vez que ves uno de estos videos, que te suscribas a este canal. Bien, ahora, reemplacemos entonces. 1 al cuadrado más 1, esto nos daría 1 más 1 nos da 2, ahora hagámoslo con el 2, 2 al cuadrado más 2 nos daría 6, ahora 3 al cuadrado más 3, esto nos daría 12, miremos estos números, ¿qué pasaría si dividimos cada uno de estos números por 2? 2 dividido 2 nos da 1, 6 dividido 2 nos da 3, 12 dividido 2 nos da 6. Quiere decir que la fórmula es n cuadrado más n sobre 2. Teniendo esto claro, hagamos el ensayo. Vemos que es eso. primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Esta sería la séptima posición. O sea que n valdría 7. Esto quedaría 7 al cuadrado más 7 sobre 2. Lo de arriba nos da 56 y dividido por 2 nos da 28. Quiere decir que el número es correcto. Y que esta fórmula la podemos aplicar para cualquier posición que queramos hallar. Bien, vamos a ver un cuarto juego. Tenemos el siguiente. Aquí podemos ver unos cuadrados, estos son como en cuadrados mágicos. Vamos a mirar qué número hay acá. Es muy similar al que hicimos de los triángulos con los círculos. Pero aquí vamos a hacer combinaciones de sumas y restas. Vemos que aquí es combinación. Vamos a combinar entonces. Entonces tenemos lo siguiente. 7 más 4 y 2 más 3. Voy a tomar las diagonales. 7 más 4 y 2 más 3. Esto nos daría 11 y esto nos daría 5. Entonces quedaría 11 menos 5 pues nos daría 6. Ahora el siguiente, 4 más 1 y 1 más 1. Esto nos daría 5 menos 2, nos da 3. Sigamos con el siguiente, 4 más 2 y 1 más 2. Esto nos daría 6 menos 3, nos daría 3. Ahora miremos el de la incógnita. Vamos a mirar cómo resolver esta incógnita. Entonces sería... 6 más 2 y 1 más 5. ¿Qué nos daría acá? Daría 8 menos 6. Quiere decir que el número que está acá va a ser el número 2. 2 es el número que debe ir acá. Si quieres ver más juegos matemáticos, puedes ver los juegos matemáticos 1 y 2. Los cuales se encuentran en el canal.